Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo... Bueno, ya, ya, ya, me estoy, me, me estoy pasando, pues qué pena, qué pena. Chicos, bienvenidos a un nuevo video muy especial, siempre especiales, siempre especiales. Que vale, que ya tenía muchas ganas de hacer hace tiempo y que y que no me haya traído, ¿Por qué? Porque no contaba con los recursos, ¿sabes? Recursos, recursos. Vale, el día de hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar de Bakuganes Heavy Metal. Uy, uy, bueno, sin más, espero que les guste mucho el video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Recuerden ir a mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción. También recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Y sin más, empezamos con el video Bueno, aquí ya hemos mostrado Bakuganes metálicos Que tratan de asemejar Cierta metalidad ¿Se dice así, no? Cierto material Derivado del, del hierro De cierta forma, o derivado de algún tipo De metal, ¿no? ¿Como cuáles? Vale, hemos mostrado cositas como estas Bakuganes Bacuestil ¿Sabes? El, el, el propio nombre Te muestra que son eh, Una suerte de semejanza a bakuganes que son metálicos o son, o son más bien como de hierro, alturantes, mira, muy lindo. Pero que no es, no es metal, es plástico, solamente con un efecto. También hemos mostrado cosas como este, que, que vale, que tienen sus piecitas cromadas y tal, y mire, y brillo y brillo. Pero pero a ver, que, que eso no es metal. ¿De qué estamos hablando entonces cuando nos referimos a bakuganes heavy metal? ¿m? ¿De qué estamos hablando? Vale, estamos hablando de bakuganes y, y quietos que esto es fuerte. Esto es fuerte, ¿ok? Este Bakugan ya ha salido igual, pero es fuerte. Es muy fuerte. ¿Y qué es que es? Bueno, mira, mira, mira, mira. Es un Alpha Hydranoid Pokéball. Yo lo llamo así, pero vale, que es que es solamente un Alpha Hydranoid Pyrus Heyos, ¿no? Muy lindo. Pero, vale, que. La característica principal de estos Bakugan Heavy Metal. Es una razón. Primero. Son más pesados que los normales, pero eso, digamos que es más bien una consecuencia de lo que son, ¿no? ¿Y cuál es la segunda? Que tienen una franja de metal que va por todo el Bakugan. Es decir, no es en algunas partes, es en todo el Bakugan. Normalmente, es en la mitad del Bakugan, por lo menos así fue aquí en Occidente, que era en la mitad del Bakugan una, una franja de metal para, para unir las dos partes, o digamos en algunos fue... Así, vale, que, que varió mucho. Ya ahorita muestro más ejemplos, ¿no? Pero vale, que la, la esencia es Bakuganes con partes de metal. En Japón pasó algo y es que ellos lo hicieron pero ellos lo que hacían es que ponían estas piezas, ven, digamos por ejemplo esta. Es una pieza de metal pero no es, no, no es, digamos como la propiedad heavy metal, ¿sabes? Ellos creo que ni siquiera lo llamaron así sino que solamente eran, vale, que así eran los Bakuganes. y ya. Bueno, pero entonces volvamos con los, los heavy metal, ¿no? Tengo aquí dos ejemplos más de heavy metal Porque son de hecho los únicos que tengo heavy metal Y es, primero es este, creo que es Primo Vulcan Si no estoy mal, y como pueden ver En este caso, él tiene El, el metal de esta forma ¿Ven? Eh, y lo tiene alrededor de Toda esta zona del Bakugan Ahorita los muestro cerrados para que se hagan una mejor idea Y el otro es este Bakugan de aquí Que como pueden ver También lo mismo, ¿no? ven Tiene toda esta franja de metal Vale, ¿qué pasa con estos Bakugan? Estos Bakugan son bastante particulares Y yo tengo la teoría Aunque muchos me dicen que no, que no sé qué De que estos Bakuganes se abren mal por, Porque así son O sea, a ver, estos Bakuganes De los que tengo, la, o sea, este se abre pésimo Que es el Hydronoid Y Hydronoid, la verdad, eh, de los, todos los que he visto Porque muchos han podido pasar por mis manos Todos se abren bien Menos este, ¿saben? Y eso que es la mezcla de dos Que también era Heavy Metal, mira ¿Ves? No, ni siquiera pega bien Se abre súper mal Hasta que le das un golpecito Y ahí sí Pero Yo siento que es así y, y la manera Como voy a comprobar esto Es por medio de esta carta Que tengo aquí Que se llama Ataque magnético Mira Esta es la carta Y dice Juega después de que lances un Bakugan eh, Metal pesado Y se abre una carta portal Por sí solo Por sí solo Ok, o sea A mí lo que me hace pensar Es que dice Por sí solo O sea Es como si tomar en cuenta Que por sí no se van a abrir Solos Si ¿sí me entiendes pero vale, dice, mueve un enemigo Bakugan a esta carta portal, eh, sobreviene la batalla. Pero vale, que luego, esta teoría luego queda un poco refutada cuando, digamos, lanzo este y se abre perfectamente. Y luego mis amigos, digamos, con los que hago juntadas, por cierto, si eres de Colombia hago juntadas cada 15 días en Bogotá, por si te interesa. Um, me muestran sus Bakugan Metal Pesado y todos se abren perfectamente. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Estos Bakuganes están... Hechos para abrirse mal ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Ustedes qué piensan? O eso es meramente un, un fallo, digamos, de los míos Y sería interesante que si sí fuera así Porque sería casi que una suerte Y sería, digamos, que hasta un logro de la ingeniería, ¿no? Que pudieran... Bueno, no lo sé Vale, el caso es que son muy lindos A mí me gustan bastante Son pesados, ¿sabes? Son, son Bakuganes pesados Que tú, cuando alzas otro Bakugan Son, son vale, que tú, tú sientes el, el, el, el peso del metal, ¿no? Hombre, porque, porque por sí sí es metal. Con esas partes de metal igual no puedes abrir otro Bakugan, ¿no? Lo cual yo digo, a ver, que sí es metal. Pero no es metal, metal puro como tal. si es como metal... Es cierta, digamos, como mezcla, supongo, entre metal y plástico. No lo sé, la verdad. <risa> no soy científico. Si alguno sabe, pues coméntemelo. Yo contento de saberlo. Pero sí es curioso. Si se preguntan, estos Bakuganes no tienen ninguna habilidad especial en cuanto a batalla. Es decir, no son un Special Treatment en el sentido de que no tienen... Ninguna habilidad como, digamos, los traslucios, que puedes escoger el, el atributo que quieres, digamos, si o sea entre el de tu oponente o el tuyo. No es, digamos, como un clear o como un pearl, sabes, que, que tienen eh, cosas especiales por su diseño. En este caso, eh, ellos solamente se ven cool, son geniales y ya está, no no hay mayor cosa. Algo así como los Bronze Attack, por decirlo así. Son Bakuganes muy lindos estéticamente y para colección son geniales. Pero sin su carta, pues vale que no puedes hacer nada. Y lo que pasa es que con estos Heavy Metal, pues no tienen carta. Entonces, vale. Eso, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Si tienen Bakuganes metal pesado, mándenmelos, mándenmelos. Yo quiero verlos, quiero verlos porque me encantan este tipo de Bakuganes. y me gustaría ver qué tienen ustedes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse para ver más videos como este. Y nos vemos en otro video. Adiós.